Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, bueno, nuevamente aquí contigo Tratando de cómo se llama de, de ayudarte en todo lo que puedas Hoy día quisiera hablar contigo sobre mmm, Las emociones eh, Bueno Darte un darte un concepto de emociones Muy este científico Pues sería muy aburrido para ti Yo te digo nada más que hay emociones que son como, como un como un Ferrari que corre a 300, 400 kilómetros por hora y tu razón corre a menos tiempo. Entonces este, tú ve, ¿qué es lo que quieres? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué ocurre esto? A veces ocurre, ocurre esto inconscientemente, ¿por qué? Porque cuando éramos este, primitivos, cuando estamos en evolución ¿Qué nos manejaba? Nos manejaba las emociones nada más, el instinto de supervivencia y las emociones por reproducción. Entonces, eso nos ha legado, pero tremendamente. Pero ahora, pues, hemos evolucionado y, y, y nuestra razón se supone, se supone que, que, que debe estar por encima. Pero, sin embargo, muchas personas tenemos tenemos la emoción antes que la razón. Tu emoción siempre va, va a desbordarte. ¿Por qué? Porque siempre va a a trastornar todo tu sistema todo tu, todo tu sistema nervioso todo. Por ejemplo, cuando te enojas, hasta te palpita el corazón muy rápidamente, te pones en alerta, te, te crees que vas a, van a atacarte. etcétera. Eso ocurre siempre igualmente cuando estás triste o cuando estás alegre pero ahora que sufres de estrés sufres de cómo se llama de, de, de gran este cómo se llama de gran agoba a, este te agobia todo todos los problemas y te agobia el trabajo entonces tú crees que estás en la selva y crees que, que, que todos te van a atacar entonces se activa nuevamente todo ese sistema entonces tienes que, tienes que identificar realmente qué es lo que te va a hacer daño. Eso es lo que te hace daño. Ponte a pensar y solamente te digo, ¿sabes qué? Comienza a, ¿cómo se llama? A tener una vida más saludable, más rentable. ¿Okay?